Hola, bienvenidos a Caetano Ricomsa, una de las 10 marcas presentes en Caetano Car Market XL, la mayor feria de vehículos de ocasión del país. Del 20 al 24 de octubre con grandes descuentos y condiciones de financiación. Reserva tu cita online o presencial entrando en www.caetanocarmarket.es y encuentra tu nuevo coche. Os garantizamos las máximas medidas de seguridad y de higiene. Te esperamos en Caetano Ricomsa.